Tiene luz propia, es como la ha nombrado en esta iniciativa, aquí desde San Pedro de Alcántara, ha venido la alcaldesa también, con este Día de la Mujer Trabajadora. Muy bueno muy buenos días la verdad es que es una iniciativa yo creo que es muy bonita porque eh, que duda cabe que el día 8 y todos los días en torno a ese día 8 pues son actos reivindicativos actos para para bueno para ir avanzando en esa lucha hacia la igualdad pero también hay que eh, visibilizar lo mucho que se ha hecho hasta ahora y en este caso la idea de mercedes dando a conocer a través de la fotografía del papel fundamental que por ejemplo aquí en la zona comercial de san pedro tienen las mujeres de san pedro creo que es una idea muy bonita durante todo este sábado van a estar las mujeres al frente de esos negocios y diciendo que durante mucho tiempo han sido el alma de esos negocios así que enhorabuena mercedes a todas las que han colaborado y por supuesto un día festivo y reivindicativo también aquí en san pedro ¿Cuántos actos se van a hacer para... Bueno, tenemos muchos actos a lo largo de todo el término municipal, no solamente, como sabéis, mañana, que es un día donde se reconoce la trayectoria de diferentes mujeres de todo el término municipal, sino, bueno, pues hoy también se ha hecho en Las Chapas, en los diferentes centros de mayores, la propia Delegación de Igualdad, o sea que yo creo que son actos que complementan, pues una jornada que, como os decía, además de reivindicativa, también hay que, hay que decir todo lo que se ha ido avanzando en estos años. Hablamos con Mercedes Crespo, que ha sido, bueno, la promotora de ...esta iniciativa, eh, buenos días... ...hola, buenos días, ¿qué tal? Surge, ...pues ponerle nombre y todo, ¿no?, a este programa para mujeres trabajadoras... ...bueno, pues ha surgido de que yo tenía mucho, muchas ganas... ...de hacerle fotografía a las mujeres empresarias de mi calle... ...puesto que estamos muchas mujeres empresarias... ...y quería darle visibilidad... Y bueno, pues al final una cosa lleva a la otra y se me ocurrió sacarlo toda la calle, hacerle la fotografía, ellas como mujeres, pero con su negocio, y que somos todas unas luchadoras, y, y no sé, estoy muy nerviosa. No, no te preocupes, la verdad es que te ha quedado muy bonito el cartel, ¿no? Si quieres mencionar las mujeres que participan. En bueno, pues somos 18 mujeres las que hemos participado y está en la avenida que son cinco grandes mujeres eh, piel de mariposa eh, monse decoración papelería parque del sol eh, eh, siete gotas que es un centro de estética fl la floristería Artemis eh, el bar hormigo <risas> Isabel eh, yo de aquí <risas> Y bueno, somos muchas. Eh, Gema, Planes Móvil, Papelería Villa, la Panadería La Jarana, el Bar Family y no sé si se me olvida alguien, perdonarme ah, eh, los hermanos... los hermanos... Paula Paula. ...el primer año ¿no? Que esas... Sí, el primer año y ha sido todo muy precipitado, muy rápido... ...y la verdad que estoy súper orgullosa de todas mis mujeres... ...que no me han pedido nada, no me han pedido ver las fotos... ...han confiado en mí... ...y todas se han volcado en la calle en este proyecto... ...y esperemos que el año que viene sea mucho mejor. ¡Calle! Sí, <risa> sí, sí, esta iniciativa que se esta bronca, calle es muy grande, que es muy grande esta calle... ...que hay muchos negocios y que tenéis que venir por aquí a pasear... Que... ...que es muy grande... <risa> ...muchas felicidades a todas las mujeres... ...que todas somos trabajadoras en cualquier ámbito... ...pero todas somos unas campeonas y unas valientes... ...y viva la mujer... <risa> ...que se me había olvidado... ...un agradecimiento enormemente a mi hermana Noni... ...que ella siempre está conmigo, somos dos... ...no soy, no soy yo sola, somos las dos... ...a Mariana la maquilladora... ...que ha sido una campeona también... Y a Alba Santos que hizo el vídeo pero no lo ha podido terminar por cosas personales. Pero agradecimiento y sobre todo a mi familia que me ha apoyado siempre en todo. Un beso muy grande. Siempre estaremos contigo, siempre. <risa> el teniente de alcalde de San Pedro también se une para felicitar también a las mujeres trabajadoras en esta iniciativa en San Pedro Alcántara. Buenos días, Buenos días felicidades porque tú también eres trabajadora. ...pues nada, un día importante ¿no?... ...porque el Día Internacional de las Mujeres... ...mañana 8 de marzo y nosotros lo, queremos, lo hemos querido celebrar el día 7... ...y qué mejor sitio que con el tejido empresarial y comercial... ...existente en la Avenida Pablo Ruiz Picasso... ...una de las principales arterias de San Pedro... ...y decir que para nosotros lo que reclamamos... ...es realmente una igualdad efectiva, real... ...y que las mujeres ocupen el papel... ...que deben de ocupar la sociedad porque hay que decirlo... ...es que las mujeres destacan por su tenacidad... ...por su trabajo, por su brillantez... ...y en este caso nosotros tenemos que apoyar... ...todos estos actos que son reivindicativos... ...pero a su vez también son un hecho de un homenaje a ellas ¿no?... ...por eso este acto donde la alcaldesa... ...pues entrega las flores, donde hay una exposición fotográfica... ...y donde todos los comerciantes van a van a poner... ...pues comida en las calles, un negocios. ...con estos globos violetas pues yo creo que es importante". Es un día grande, es un día grande para todas las mujeres y para todos los hombres, porque siempre se dice que detrás de, detrás de un hombre hay una gran mujer, madre, esposa, parejas, hijas y yo desde aquí pues me siento muy contento de poder celebrar este día. Gracias a ti. Hablamos ahora con Migoña, concejala de bienestar social. Buenos días, ¿qué le Hola. ha parecido esta iniciativa? Hola, buenos días, Elena. Pues mira, me ha parecido estupenda. La verdad es que cuando Mercedes me lo comentó, nos pusimos mano a la obra y. ...y la verdad es que hoy va a ser un día bonito aquí en esta, en esta avenida. Igual años venideros se hace para más calles, no solamente esta calle. Exactamente, realmente, bueno, es simplemente darnos visibilidad a nosotras las mujeres... ...da igual esta calle que la otra, que un día u otro... ...siempre eh, es buen día para darnos visibilidad. Gracias. Nada. Hablamos también con Isabel Cintado, también se da cita... ...apoyando aquí a la mujer trabajadora, como usted misma que también lo es. Sí. Por supuesto, además hoy es el día que tú dices de todas las mujeres, todas somos trabajadoras y sobre todo eh, es el reconocimiento a todas esas mujeres anónimas que hacen ese gran trabajo que además nos ha abierto, nos han abierto el camino casi sin, sin darse cuenta, casi sin saberlo, son las que han abierto el camino para que la mujer tenga, bueno pues todos esos logros que tenemos hoy día a nivel de empleo, a nivel de empoderamiento, a nivel de profesiones, ellas son las verdaderas protagonistas, todas esas mujeres anónimas y mi, mi homenaje va para ellas, Muchas gracias. a ti siempre.